Hola a todos y a todas, este es mi vídeo sobre Maquiavelo, uno de esos personajes cuyo nombre todos conocemos y que de forma inmediata, incluso sin tener ninguna información precisa, va ligada en nuestra mente a una serie de nociones. Por ejemplo, la idea de que el fin justifica los medios o de que para alcanzar o mantener el poder todo vale, ya sea el engaño o cualquier otra táctica tramposa y contraria a la ética. Continuamente escuchamos la expresión maquiavélico en el contexto del debate político, cuando ese término se emplea sobre alguien, por lo general se le está llamando tramposo, astuto o se le imputa el empleo de tácticas sucias o de falta de escrúpulos en el ejercicio de la política. Esa visión negativa se debe en gran medida a la crítica a su obra, pero también a la tensión que en ella se percibe entre los intereses políticos y los medios para lograrlo, no siempre acordes con nuestros esquemas éticos. Pero su obra teórica no se limita a eso. Maquiavelo fue un pensador florentino del siglo XV muy activo en la vida política de su país. Es por muchos considerado como el fundador de la ciencia política y contribuyó a la forja del concepto moderno del Estado. Fue un gran conocedor del pasado histórico de la política y sometió a un minucioso análisis la realidad de la actividad política de su momento. Él parte de un concepto pesimista sobre el modo en que los seres humanos interactúan en la sociedad de las relaciones sociales, primaría la competición y la pugna por el poder. Entiende que, a fin de conseguir sus objetivos, el ser humano es capaz de cualquier acción, aunque ello conlleve infligir daño o destruir al otro. Siendo esto así, es necesario reconocer el hecho de que la política va unida inevitablemente al conflicto, por lo que su recto ejercicio requerirá de la astucia por parte del que la ejercita y el empleo del instinto, además de la racionalidad. Podemos situar a Maquiavelo en el contexto del realismo político. Lleva a cabo un análisis de la dinámica política no subyugado a principios de carácter moral o principios altruistas. Frente al idealismo, el realismo político postula el principio de que los estados se conducen por el principio de interés nacional, no por ideales altruistas. El Estado es el poder político y las relaciones de poder juegan un papel decisivo en la defensa de sus intereses. Ocasionalmente, pueden provocarse tensiones entre la moral y la política. En estos casos, se da prioridad al éxito político de la decisión tomada. Si un gobernante pretende hacer primar el interés y la defensa del Estado, puede darse circunstancias en las que pudiera plantearse la conveniencia de unas normas jurídicas, morales y económicas que en condiciones normales resultan de utilidad. En estos casos, Maquiavelo tiende a justificar la búsqueda del éxito político y el empleo de los métodos más realistas y eficaces para el logro y el mantenimiento del poder, aun mediante el empleo de prácticas que pudieran ser consideradas contrarias a la ética, como son el engaño o la simulación. Así pues, hablamos de un autor que da prioridad al conocimiento realista de los juegos de poder y a la eficacia de las decisiones que favorecen los intereses del Estado y del gobierno estable. Sus consejos de gobierno no dejan de sorprendernos en nuestra época por el modo tan crudo en que algunas circunstancias, las cuestiones estrictamente morales quedan relegadas a un segundo plano, aunque hay que reconocer que sus estrategias se basan en un vasto conocimiento de la historia y de la convulsa política de una época en la que se forjan los primeros estados modernos. Y siempre cabe preguntarse, al valorar su actualidad, si gran parte de su influencia real no se disimula a veces por interpretaciones políticamente correctas de decisiones que se toman en el contexto de la rivalidad de intereses entre Estado, de la defensa de la seguridad, del orden o simplemente de la lucha por el poder. Y esto es todo, os dejo con otra de esas frases más conocidas de Nicolás Maquiavelo.